Hola, hola, buenos a todos, aquí estamos comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con este maravilloso capítulo que tenemos hoy de Evil Genius 2. Continuamos nuestra campaña con Iván el Rojo, ya he hecho, bueno, ahora veis aquí todos los movimientos, la idea es más o menos esto, he dejado esta pequeña parte de energía porque si lo cambiaba todo, eh, literalmente nos iba a petar en la cara y se iban a desactivar demasiadas cosas, entonces bueno estamos cambiando cositas de sitio efectivamente lo que me veía venir uh, no tenemos, vale no estamos haciendo nada de investigación eso está feo vale desactivamos esto, desactivamos esto ah. de hecho vamos a desactivar nada imposible, ok pues nada todo el mundo saliendo eh, eh, eh, eh. Joder, que se ha parado todo dude. Venga, construimos Venga, va Capturarlo, por favor Y hacemos el traslado de energía Ahí estamos Vale, ok, vamos a reactivar entonces ahora Las eh, Investigaciones Omnichequeador, Esto pues ni tan mal Creo que vamos a meter la minería Con el nacionalizador de impactos a ver, Entonces podremos Ponernos a trabajar Muchísimo mejor porque ya Tendremos Toda la base abierta eso está muy bien, o sea, esto nos abre un montón De posibilidades en los pisos inferiores, etcétera. Así que ni tan mal Vale, vamos a viajar al mapa a Monde. Aquí está la del señor Hubei Vale, lo vamos a capturar y listo. Vale, mercenarios. Aquí tenemos guardias. Ay, ay, ay, ay, ay. Eso es. Vamos a ir reclutando a toda pastilla. Gente en el mapa mundi. Nos gusta, esto nos gusta. Opa. Vale. A ver. Aquí que tenemos. 5 científicos. Vale, pues se completa esto. Y mejoramos esta base. Perfecto. Es eso, tenemos que ir mejorando poco a poco Todas las bases en general Y es algo que vamos a ir notando muchísimo eh... Uf, Vale, completamos esto A nivel de, de ya tanto de ingresos pasivos Porque esto se genera y va a toda pastilla Como en las mejoras de las tropas que vamos a conseguir Porque tenemos muchísima potencia de transmisión Sacamos aquí... Eh... Pues lo he dicho, más, más dineritos Y eso, pues a larga es algo que vamos a notar no, no no vamos a ir ahogados, que era lo que nos estaba pasando ya antes Así que, perfecto Venga ay ahí, ahí Vamos sacando soldados para que se unan a nuestra acuérdense causa acuérdense. Perfecto, eh, vale Aquí estamos ya más o menos limpiando esto un poquito Sí, va muy bien. Vale. ¡Ojo! Increíble, me has derrotado, pero me has perdonado la vida. Es un hombre de honor y muy hábil. Dos cualidades que me vendrían muy bien. Me da un fuerte, pero me tengo que no puedo aceptarla en este momento. Soy un maestro sin alumnos. Oh, ¿se nos une? Entre artistas marciales. A toda pastilla, Rey. A toda pastilla. Vale, perfecto. Esto nos viene súper bien para chetar a nuestros eh, guardias. Que era el objetivo que más o menos veníamos buscando. Opa, al piso 2 vamos para ir. A Exacto. Aquí a la cárcel. Y vamos a ir transformando a la gente. Eso es. Eso es. Eso es. Uy. Vale, vamos a pasar este por aquí y ya está. Vale. Uh, uh. vale. Los fogos se han extinguido, perfecto. Nada, perfecto, estamos entrando un montón de gente, o sea, esto es genial. ¿Cómo vamos de esbirros? Vale, aquí más, porque no sobra la pasta. Perfecto. Artistas marciales los hemos perdido todos. Engaño, aquí vamos bien. Y aquí también vamos muy bien. Vale. Venga. Vamos sacando a toda la gente. Venga, esos interrogatorios. Nah, pero bueno, lo estamos trabajando súper guay. Me gusta agent. mucho. Me gusta mucho, mucho. Y ahora con la mejora hasta la minería ya va a ser la leche. Vale, perfecto. Cinco mercenarios. Aquí. Cinco guardias también. Si es que esto no nos va a sobrar nunca. Vale, aquí qué tal está. Bueno, claro, esto no lo podemos hacer por lo que sea. No, no, venga. Vale, cinco guardias más. Perfecto. Uy, aquí faltan artistas marciales. Vale, vamos a mejorar esta... Uh, ibarra en combate Eso está feo ¿Dónde está. Ah, aquí en la puerta Nah, es que es una locura O sea, la peña que capturamos Nah, ya con la cantidad de gente que tenemos Estamos súper bien A nivel de, de guardias y demás Uy, ¿a dónde van? Lol Ah, porque se nos ha colado porque otra cosa no entiendo Vamos Vale Oye, aquí como estamos de cosas Vale, vamos a vender esto Y vamos a plantar aquí ya eh, Cositas importantes Rollo El corredor de apuestas este Vamos a poner aquí un par Que esto siempre suele Funcionar bastante bien Eso es Vale, con esto está bien con de energía Podremos sacarlos Vale Tres, vale, ya llevamos tres Ya estamos limpiando bastante bien La bolsa de cadáveres, así que Poquito a poquito Venga, volvemos, retomamos la acción en el mapa mundi uh, Vale, perfecto Sí, confirmamos Contacta con el traficante Hombre, yo entiendo que esa misión ya nos vendrá Como un poquito más tarde, ¿no? Evitar la guerra Vale, vamos a mandar otra Con esta ya tendremos cuatro de evitar la guerra Si no me fallan los cálculos, así que está bien ¿Estas ya es de nivel 5? Ah, no, no, aún no Nos faltan informes intruder nos, eso sí que nos está fallando un poquito la generación de informes, pero bueno. Se puede transformar. Oh, no, me da igual que se consuma. Vale, cinco aristócratas, perfecto. Cinco mercenarios. No, vamos a esperar porque ahí está Olga acechante. Uy, oye, ¿no habíamos sacado las cuatro misiones? Nos hemos descontado, debe ser Ah, vale, que a esta no hemos viajado aún Vale, vale, vale vale. Vale. Bueno, pues estamos a punto de conseguir ya la de Zubay, de entrenar los Todos los soldados Me gusta, me gusta ¿Están viniendo al karaoke? A gozarlo, ole ahí. Es como un este dance Tú, me parece maravilloso, ole, ole Nada, sublime Ah, está bien porque, o sea, se reponen Me gusta mucho Esto me da a mí en la nariz que falla un poquito, ¿no? O sea, que falla un poquito No, no han estado sacando todo el partido que parece que deberíamos sacarlo. O oh, al menos no lo veo yo activo todo el tiempo que debería estarlo Vale, vamos a ver si podemos pasar A ver, aquí en la zona 3, ¿no? no no, la zona 3 no. Zona 2. Zona 1. Aquí, zona 1. Vale, vamos a plantar aquí más... Exacto. Más zonas de, de transmisión. Aquí que de energía vamos bastante decentes. Aquí vamos a perder 60 de energía. 80... Nos da Vale, perfecto Y vamos a ganar un montón de transmisión O sea que está bien Vale Vamos a poder perforar esto Efectivamente En busca de meter aquí Uno y dos más de estas de energía Y justo recogemos Perfecto esta zona de entrenamiento de, de esbirros de engaño Como que no funciona muy bien Pero bueno Vale, captura a los artistas marciales de martillo en la guarida Vale Oye, feo me parece Uh, vale, menos mal Digo, con el la lanzacohetes te va a reventar la cabeza, hijo Vale, vale, bueno Oye, estamos muy, muy, muy, muy bien, eh Muy, muy, muy, muy bien Me gusta eh, ¿dónde está Iván? Por cierto, todos estos... Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a ir a curarnos. Y ahora gestionamos todo esto. Vale. ¿Qué tal está la cosa? Bien, bien. O sea... Me gusta. Vale. Venga, completamos las misiones de la campaña o sea, de la trama principal, por lo menos esta no nos vale para nada. O sea, que me da igual. Entre comillas que se calienten las las redes criminales y al final luego vamos a poder, mira esta, los asesinos, perfecto. Y luego la siguiente la del traficante, pues a saber. A contacto con el traficante esta. ¿Vale? Vale. Ahí, ahí, vamos subiendo de nivel las redes criminales. Eso es súper importante y súper interesante. Vale. Ah, claro, es que esta gente la acabamos de enganchar, como aquel que dice. Ah, mira, guay, están aquí los guardias. Ah, pues perfecto, los de martillo. Pues vamos a darle bastante prioridad a eso y a ver si podemos completar ya la... La asignación de Jubei, Pues al, al pozo. Y nos lo quitamos ya eso de encima porque si no iba a ser un horror. Vale, vamos a plantar aquí una pequeña sección. Vale, para poder poner un crematorio de estos. Vale, perfecto. Y ir limpiando un poquito las bolsas de cadáveres de aquí. Vale, oh perfecto. ya ahora nos queda el traficante de armas. Vale, tenemos... Eh, no vamos a poder eliminar la tensión Lo que pasa es que no sé oh, vale, vale, vale, vale, ya tenemos la minería Perfecto, esto nos viene genial Centro de construcción Esto está muy bien porque lo que podemos hacer Es empezar a construir eh, el, Como el resto de, de Cosas mucho más rápido y no tienen que ir Los esbirros a recogerlo y tal pero por el momento vamos a mejorar aquí este, la capacidad de la guarida, que esto nos va a venir bien también. Y, y ya son como cosillas que nos podemos quitar de medio. Vale, trampas lo tenemos desaprovechado, pero porque teniendo la fuerza bruta ahí de los esbirros no. No nos es del todo interesante. Eh, vale, piso Q4 Vale, vamos allá. Uh. Ah, vale. Digo, ¿qué ha pasado? Nada, el fuego normal. Vale. Venga, venga, venga, venga, venga, venga. Movimiento. Quiero movimiento. Venga. Es ya, o sea, con la cantidad de gente trabajando en los textos cuánticos tenemos ya 70, 74 y la vamos a completar tú. Y es una de las últimas. Que teníamos es una barbaridad esto. Está súper bien. Perfecto, investigación completada. Vale, y esto lo tenemos casi todo ya. Vale. Vamos a meternos eh, eh, este de coches para la huida. Que lo que va a hacer es que vaya todo mucho más lento. Entonces, vamos a enchufar este. Tensión de las redes criminales aumenta más lentamente. Luego lo que haremos será ponernos seguramente este del superordenador. O sea, la señal silenciosa y luego meteremos aquí el globo terráqueo, que esto ya es la leche. Que genera informes, nos da transmisión, si no me equivoco. Nos da potencia de transmisión. Vale, y a ver si podemos mudar esto a la zona abajo cuando aumentemos la, la protección. Venga. Tú aquí, dame informes. We have captured an agent. Vale, y estos son los que hay que interrogar, vale, que nos van a quedar nos va a quedar un poquito, pero estamos bien. Ok. Vale, podemos contactar ya con el traficante. Perfecto. Dime sí, que se completa y que no peta por el. de este máximo. Me dolería muchísimo que pasara eso, eh. Aquí tenemos. sí, no, aquí está Sinetra y no podemos. Trabajar en esta red criminal Vale Vale, perfecto Es eso, ya vamos en, en un super buen bucle Y ahora esto es repetir Hasta conquistar el universo Vale, cinco guardias Perfecto Ahora mejoraremos esta 10 informes, 15 Ay, ay, ay. Mejorando poquito a poco. Hay que coger las que peor tengamos y hacer que suban. Eh, ¿Ya vamos? ¿Salimos o qué? 12 18. Uy, un incendio en el piso 4. ¿Dónde? Vale. Uf, uf, uf, uf, uf. Poca gente veo aquí. ¿Dónde está nuestro barracuda? Oh, sí. Vale, bueno, por lo menos están por lo que está muy bien Ese es el punto, ¿no? Tenemos mucha gente trabajando cuerpo a gordo Operándose cuerpo a gordo, Y además Los que, o sea, estás aquí en el pasillo Y los que no están pegados aquí Están como fuera con las armas Y los que no llevan cuerpo a cuerpo Disparan con las armas, están muy bien La defensa es perfecta, genial Vale, y claro, no paramos de producir gente Esto está... ¿Esto funciona? O sea, la gente está viniendo aquí Ah, lo revisaremos, a ver si viene la gente a tomar el super suero Y ya está Pero bueno, tiene pinta de que sí Vale, podemos Ya movilizar a este Este también Pero ya lo han acabado, ¿no? Ah, bueno, más gente ¿tú? Vale, piso 2 por aquí Vale, exacto. Aquí tenemos a esta gente. Vale, vale. Y... Vale. Bueno, ok. Aquí está limpiando. Me gusta. Vamos a alargar esta zona de cafetería. Eh, ¿Por aquí podemos perforar ya? así ah, claro. Vale, pues vamos a alargar esto. Vamos a meter aquí un karaoke. Que no es el mejor sitio... Al que tienen que venir los guardias, pero a los que vengan aquí, pues, ni tan mal. Vale, volvemos al piso 4. De hecho, vamos a recuperar nuestros trabajos aquí. Exacto, en el piso 3. Vamos a tirar para meter electricidad. Vamos a... Oh, ¿no podemos tumbar esto? Ok, o sea, hay cosas que a pesar de que tengamos toda la potencia de... De perforado hay vale, cosas que no podemos perforar Lo entiendo y lo asumimos Vale Ah, ¿por qué no? Ah, vale Buf, qué feo está eso Vale, plantamos ese ahí Vale, ya es una mejora considerable Ahora bien lo mismo vamos a hacer con el depósito que vamos a ampliar hacia aquí. Claro, vale. Eso está bien, también. Vale. Esto, bueno, pues lo que se pueda. Vale, objetos, venga. Y empezamos a plantar. Aquí. Ay. Vamos a arrancar también un poquito más en la sala por esta zona y plantamos por aquí. Dos, tres, cuatro, cinco. Que las reservas, cuanto más podamos almacenar, mejor. Vale, y continuamos la operación por aquí. Vale, esto no lo vamos a poder plantar así porque si no, no pueden pasar. Pero bueno, ay, me equivoqué, vale, eso es. ¿Tenemos dinero para poder...? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Cuánto nos hemos gastado? 262, vale, sí, sí. bueno, por el momento está bien. Eh, no me creo que no hayamos podido salir a por esta misión aún. No, no hemos puesto ni la, ni la alerta roja, no se ha interrumpido, no, nada. Vale, vamos a mandar aquí seis biólogos por hacer pasta. Que siempre está bien. Me faltan informes, tío, Que mi gente se transforme en, en máquinas de, de hacer informes. Que trabajen ahí los datos. Vale. Pum. Vale. Eh, no, te, no hemos bajado al piso 3 a interrogar a esta gente. Vaya hemos limpiado tal la puesta de este cadáveres. Maravilloso esto Interroga a los autistas más. Ah, es que no es lo mismo interrogarlos que lavarles el cerebro. Eh, fallo quizás. Uy, se ha escapado. Venga, vale. Vale, vale, o sea, los tengo que interrogar. Ok. Vale, ya tenemos las tensiones reducidas. Vamos a meter ahora señal silenciosa. Que nos viene genial. aquí. Venga, interroga los. ¿Cuántos tengo que interrogar? Infiltrate en el cuartel general de Martín. Un... Ah, bueno. Ah, no es tanto. Pues lo voy a mandar ya. Tal cual. We have captured an vale, maravilloso. Vale, cinco propagandistas, perfecto. Vale, aquí seguimos esperando, no sé ¿eh? muy bien a qué. ¿Qué falta por venir? porque qué falta por sumarse O sea, no entiendo Vale, estos cinco botones los podemos reclutar Uy, aquí faltan técnicos, eh Mal está eso Eh, capítulo secundario complicado maravilloso ¿Qué tenemos aquí? Vale, y justo recibimos a Hubei Has demostrado que alianza es tan honorable Como beneficioso sí. Me satisface ver que en vez de competir avanzamos juntos Por el camino de la conquista Y yo por fin tengo un dojo y unos alumnos dignos De mis objetivos <risa> Todo bien mi sabiduría ha aumentado mucho desde entonces. Ahora, cuando me toco con alguien y en su interior, los mato mientras duermo. Ok. Vale, bueno, pues ya tenemos otro. Bueno, secuaz. Otro. Subteniente o lugar teniente. Fornox se acaban de instalar puertas nuevas, supuestamente las más seguras que han tenido nunca. Oye, pues vamos a empezar este capítulo secundario de Botín, que en un principio debe ser rápido. Aquí se nos paga todo el mundo. Tenemos esto lleno de dentro entrometidos. No sé para qué queremos un sistema de seguridad. Mi equipo está forzando al máximo, pero no hay una forma fácil de decirlo. Necesitamos el apoyo de un sistema mejor. Robé el oro y usélo para pagar una mejora de seguridad. A mí me parece bien. No, cualquiera podría robar el oro. <ríe> vale, ok, pues vamos a robar las puertas. Me parece correcto. Podemos literalmente mandar peña para robar las puertas. Oh, ya vaya, ya vaya, va, ya vaya, ya vaya. Me muero. Me muero. Ah, vaya liada. Vale, pues nada, luego ya <risa> haremos esa mejora. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde podemos robar las puertas? Robamos, en el mapa mundial. ¿Dónde? La perfecto perfecto, perfecto, prisoner vale, bueno, bueno. de la cause. de la story de Perfecto, perfecto, perfecto. la story de informes. small la la vamos a irnos Vale, voy a... vamos a mover estas cosas de sitio bueno eso lo prepararé yo para el próximo capítulo así no lo tenemos que hacer en en tiempos oh lo lo lo lo lo lo Palazos el señor Lee. Claro, la cosa es que tiene que llegar a mal, ¿eh? Es que esto es del lanzacohetes, ¿es? ¿Dónde está él? Buah. Tremendas masacres se vienen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, ¿qué, qué dinero tenemos, no pasa nada. Perfecto. Vale. El que nos estén molestando de más. Los matamos y listo. Claro, es que eso primero tenemos que bajar la vitalidad y luego la destreza, entonces es una locura. Está tardando mucho en ese proceso. Venga, Iván, vamos a pasear. Mátalo Vale, perfecto Prepare for power. Y va Vale, vale, ya lo tiene Todo el mundo animando ahí, vamos jefe uh -huh. <laughs> stay vale fresh. No, stay uh -huh. Vale Claro, ahora la idea es ser capaces de crear la masa militar otra vez súper rápido. Que yo creo que con lo que hemos conseguido no deberíamos tardar tanto. ¿Vale? Hmm, tengo dudas de si lo están usando o no, ¿eh? ¿Por dónde está ubicado? Me Hombre, a ver No sé, o sea, pienso que es algo interesante como para que lo use Vale, veremos ¿Esto se ha podido recuperar? Perfecto, claro, lo que no tenemos es todo lo que hace falta para eso Vale, pues objetivo prioritario, a ver si podemos conseguir Dios, está todo calentito, la verdad Vale, para esta tendrían que estar volando ya, o al menos organizándose para volar. No, nah, esta no I va a entrar. Esta tampoco. Esta sí. Venga, un más. Venga, vamos, ¿podemos? Vale, ¿dónde tenemos la zona esta? Vale, pues vamos a ampliar aquí un poquito. Exacto. Y vamos a ampliar esto tal que así. Vale, vamos a mover esto para acá. Es que, claro, aquí estamos perdiendo un montón. Uy, estamos perdiendo un montón de terreno. Vale. Vale, y vale, perfecto Vale Que de hecho podemos continuar y hacer así Este aquí, este aquí, este aquí Ahí Y este aquí Perfecto qué dinero tenemos, electricidad también Así que a trabajar De hecho, podemos poner... Vale, vamos a poner... Vamos a ser el doble de listos. Vamos a poner aquí una pantalla gigante que sí que la pueden trabajar. Exacto. Y vamos a reducir la tensión. Así que perfecto. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, a bien, bien. Vale, a ver qué head. objetivos... Uy, cositas de investigación que tenemos. All Un fire cristal fire mundo. Vale. Vale, bueno, después de la que tenemos ahora entre manos nos pondremos con esa. Vale, opcionales tenemos. ¿sí? Vale, perfecto. Ahí, los dineritos. Vale, venga, es que me falta el esta. Tres mercenarios nos quedan. Venga, propagandistas por 25.000. Venga, cinco técnicos. Uay, oh, no hay nada para el reclutamiento militar. No. Feo me parece eso, eh. Elimina toda la tensión poco a poco. Venga. A vamos a quitarnos propagandistas de encima. Y vamos a hacer a Buen uso de ellos. Aristócratas. Vale, ¿Pedrá? No. Vale, ya podemos. No, falta poco. La verdad es que tendríamos que tener un. Oh lo, lo, lo, lo, lo, lo. Cuidado. Nos van a faltar soldados, me cuentan. Efectivamente. Vale, vamos a traernos. Al viejo este. Vale. A juegue. Venga. Vamos dar de prisa. Vale, ya tenemos la capacidad de transmisión. Perfecto, vamos a poner esta del banco de datos. Vale, creo que la situación está bastante controlada, así que ni nos preocupamos por ella. Vale, vamos a gestionar los esbirros estos de aquí, como siempre. Eso, no me importa sacar informes tampoco. Vale, banco de datos, los activamos. Trocotó, trocotó y trocotó Vamos a quitar esto de aquí Que, a ver, que como tal da igual quedamos un súper bien de energía y sin problema, pero... Vale, vale, vale, vale, vale, vale Me gusta, me gusta Terror no. Vale ya podemos hacer la misión ha está en el Magumundi. Vaya, se han, ¿Han muerto artistas marciales Bueno, a ver, también. Normal porque son los que van a ir cuerpo a cuerpo prácticamente siempre, pero bueno. Uah, esto no, se puede... no se puede usar nada. Tenemos falta de técnicos. Pues puede ser que sí. De hecho, vamos a poner más. ¿Cuántos hay ahora? 20. Sale 25. Venga esos artistas marciales, por favor. A ver, aquí tenemos mercenarios, dale. Pero es que si no mejoramos las bases... O sea, es difícil que nos salgan misiones mejores si no conseguimos avanzar o mejorar las bases. Entonces, eso es súper importante para nosotros Entonces, Vale Bueno, pues nos vamos a esperar Como parece que la investigación estaba rapidito Nos vamos a esperar hasta ah, A ver si podemos sacar Provecho de eso De hecho, nosotros sé si podemos cargar esto porque tenemos bastante poder de transmisión. No sé cuánto perdemos. Si perdemos una o. No lo sé. Vale, a ver qué más cosas hay. Objetivos. no busca... Hay nuevos capítulos secundarios. Ah, bueno. Vale, y el, el corazón del super luchador. Vale, y opcionales. vale, vale, vale. vale. Venga, vamos ahí Si yo, no, no es que no quiera Contactar con el traficante, pero que ya lo he hecho Y ha ido mal Qué mal, por favor Vale, no, es que no quiero aumentar La tensión en esta zona Vale, elimina la tensión, vamos a poner esto Y lo vamos a dejar ahí cocinándose Y que se vaya haciendo, o esa. Que vayan trabajando La zona literalmente Ojo, vaya, ya te han pillado No me lo puedo creer. I have vale. In es que hay? se levanta todos y es la somanta de falos. Ah, maravilloso. Perfecto. Perfecto, perfecto. Qué buen trabajo. Eh, vale, pues yo qué sé, lo vamos a dejar por aquí. Vale, ya enviaremos la misión de los artistas marciales, nada más arranquemos el próximo capítulo Y una vez tengamos eso ya veremos a ver dónde hacemos y, y cómo se queda esta misión de hace fuerte Para poner nosotros la super puerta de seguridad y con eso avanzaremos Dicho esto, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado, que os lo hayáis pasado bien en el capítulo de hoy, que poco a poco vamos avanzando y la base ya tiene mucha mejor pinta, ya tenemos las cosas claras y está avanzando muy bien el tema de investigación y tal, tenemos que mejorar las cosas de Mapa Mundi y acabar de mover un par de cositas, pero fuera de eso está todo genial, así que de dicho lo he dicho, hecho lo he